Hola a todos y a todas. Este módulo, titulado Indagación para la formación de docentes, pretende contribuir al módulo general o al MOOC sobre la educación científico-ciudadana. ¿Cómo contribuimos nosotros a ello? La ciencia no es solo un cuerpo de conocimientos para entender el mundo, es también la forma en que se construye ese conocimiento plantearse problemas, enunciar respuestas hipotéticas y justificarlas, buscar pruebas que confirmen o rechacen tales hipótesis y obtener conclusiones, todo ello en un clima de comunicación y cooperación son actividades propias del trabajo científico que hemos identificado como indagación o indagación basada en modelos que eh, profundizaremos en este módulo. Aprender esa forma de construir conocimiento, aprender a indagar, es pues, un contenido obligatorio de la educación científica. Ese aprendizaje contribuye al desarrollo personal, pues desarrolla capacidades humanas como razonar, comunicar y argumentar, pero también porque resalta la necesidad del conocimiento esté basado en pruebas para ser admitido como válido. Todo ello son elementos básicos para la formación de ciudadanos críticos del siglo XXI, capaces de distinguir entre ciencia y creencia, capaces de reconocer problemas relevantes de nuestra sociedad y participar en la toma de decisiones. Pero la indagación no es solo un contenido obligatorio en la educación científica. En el enfoque de enseñanza por indagación, que veremos en este módulo, se convierte además en una propuesta para organizar la enseñanza. Realizar actividades destinadas a que los estudiantes se apropien de problemas, a formular sus propias hipótesis y a expresar en qué se basan para responder de esa manera, actividades para que realicen y pongan en práctica diseños para someter a prueba sus ideas, actividades para que obtengan y compartan sus conclusiones y las evalúen a la luz de explicaciones científicas ya aceptadas, constituyen la guía del programa de enseñanza. Con este enfoque, los docentes pueden dar sentido a lo que se pretende enseñar, pueden conseguir que los estudiantes expresen, discutan y evalúen sus propias concepciones pueden ofrecer una imagen de la ciencia como empresa atractiva y vital, pero, sobre todo, pueden conseguir que los estudiantes aprendan mejor las grandes ideas y modelos de la ciencia. La indagación constituye, pues, un contenido esencial en la educación científica ciudadana y una manera de organizar la enseñanza de las ciencias para todos. Pero transformar la enseñanza habitual de las ciencias no es tarea fácil. Con frecuencia, los intentos de incorporar la indagación en las clases quedan reducidos a actividades manipulativas que realizan los estudiantes, muchas veces siguiendo un rígido guión propuesto por el docente. El origen de esta dificultad puede estar relacionado con la propia visión de la ciencia que tiene el docente, así como su falta de experiencia de haber vivido en primera persona un enfoque de enseñanza basado en la indagación. Esta es la finalidad principal de este módulo proporcionar una experiencia de aprendizaje de un contenido científico a través de la indagación basada en modelos. Esperamos que a través de las actividades que se plantean en este módulo se reconozca una manera distinta de concebir el conocimiento científico y se reconozcan también las actividades en las que se organiza la indagación basada en modelos, identificando en primera persona las dificultades que encontraréis cuando os enfrentéis a tareas que parecen sencillas, pero que en realidad no lo son. Esas tareas pueden ser expresar en qué os basáis para pensar como pensáis, en buscar pruebas, en analizar resultados y obtener conclusiones en relación a vuestras ideas iniciales. Utilizar modelos científicos para explicar y predecir fenómenos de tu entorno. Esta dinámica, que esperamos que os adentré sin prejuicios, es solo un primer paso en la dirección de incorporar la indagación de una forma efectiva en la enseñanza. A lo largo del módulo iremos planteando numerosas actividades que conviene que realicéis para que la secuencia cobre verdadero sentido para vosotros. Para evitar que no dé tiempo a realizarlas y visualicéis las respuestas antes de tratar de responderlas, mostraremos un icono a modo de señal, como este, que identifique el momento de parar el vídeo para tratar de responderlas y, una vez hecho, retomar la visualización del mismo. En las tres primeras sesiones que veremos a continuación, plantearemos la pregunta que engloba todo el módulo. ¿Cómo varían las horas de sol en tu localidad? Para trabajar la parte descriptiva de su respuesta. Esto nos permitirá analizar el enfoque de enseñanza seguido. Si es o no de indagación basada en modelos, en la sesión 5 y podremos introducir un, un protocolo de análisis con el que identificar secuencias que cumplan el mayor número de características de este enfoque, la sesión sexta. Las tres sesiones siguientes, de la séptima a la novena, las dedicaremos a construir un modelo que explique los fenómenos descritos en las sesiones 2 a 4, la parte descriptiva, y que permita predecir en cualquier localidad del planeta cómo varían las horas de sol. Cerraremos el módulo cuestionándonos qué hemos aprendido y qué no así como concluyendo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje vivido. En los vídeos que os hemos preparado para estas sesiones aparecemos dos de los tres investigadores que hemos participado en la elaboración de este módulo y que pertenecemos al proyecto de investigación que más adelante os presentaremos. Este trabajo también ha sido en colaboración con la Universidad de Alicante. Confiamos que sea de vuestro agrado y utilidad. Ánimos. Thank you